Me siento de forma cómoda y poco a poco me hago consciente de la energía espiritual que tengo y soy. Entre los ojos percibo el ser consciente y respiro suavemente. Percibiendo el potencial espiritual de mi ser, paz, amor, dulzura, presto atención al flujo de mis pensamientos y los dirijo conscientemente hacia la parte espiritual de la realidad siento paz y siento cómo puedo con cada pensamiento permanecer cada vez más consciente de mi capacidad a la paz yo soy paz en la dimensión espiritual Existe una fuente inagotable de paz. Y con mis pensamientos y mi corazón me dirijo a dicha fuente y me lleno del poder de la paz. En esta dimensión de paz puedo sentir... La presencia del océano de paz y amor. Y me dejo atraer por él. Siento su pureza. Su poder inmenso de amor. Su paz es ilimitada y me dejo penetrar internamente por estas vibraciones sanadoras. Y siento como ellas despiertan mi propio poder, un poder de paz ilimitado, un poder de amor incondicional un poder de dicha infinita, y me hago consciente de mis poderes, me permite sanar, la percepción que tengo de mi potencial, de limitado a ilimitado, de condicional. Incondicional. Con esta conciencia tengo sentimientos sanos y positivos, y siento que estoy libre y suavemente permito que mi realidad emocional se sane con la seguridad que me da la conciencia de mi poder espiritual.